realmente impactante, eh, estoy en esta estación de servicio que ya es una de las últimas eh, que en donde digamos se dan cita a nuestros hermanos chilenos para venir a llenar, imagino vas a llenar el tanque. Totalmente, Totalmente. hasta donde se pueda. Eh, cuéntenme, ¿cuántos días estuvieron? ¿Qué hicieron en Mendoza? Visitar familiares, somos colombianos. Ah, ¿son colombianos? Somos colombianos, sí. ¿Cómo encontraron bien, bien, bien. los precios? Eh, no es la locura, ¿no? Tampoco es la locura, ¿no? no la verdad un 30 o un 40% de algunas cosas. Sí. Pero más íbamos por el tema de, de paseo, Del paseo y aprovecha uno de comprar un par de cositas. bueno les gustó? Sí, maravilloso, sí, gustó. sí, hermoso, ¿no? Muy rico, muy rico. Bueno, me alegro mucho que hayan disfrutado de nuestra provincia. Mientras tanto acá tenemos gente que nos saludaba. Chicos, yo creo sí. que perdió el retorno, así que yo voy a seguir. Hacer... Yo, ahí, ahí los escucho, yo estoy sin retorno hace mucho, pero esperen. Vamos a hablar acá con nuestro amigo, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, bien, bien. Eh, ¿De dónde son? De Santiago. de Santiago. ¿De Santiago? ¿Y cuántos días estuvieron en Mendoza? No, ¿Ah, está est llegando? estamos llegando. Ay, pero qué lindo, ¿y hasta cuándo se quedan? Un par de días venimos. Bueno, vienen a, a conocer. Y también a comprar. A comprar, también está conveniente. ¿Ya le contaron de lo que es los precios acá de supermercado sí, y todo eso? habíamos pasado por el sur, habíamos pasado hace poco y estaba barato. Ah, ¿ya vinieron hace sí. poquito? Sí, pero por... ¿Villa Pehueña? Por Villa Pehueña. Pehueña. Ah, ok, sí. otro paso. Sí. ¿Cómo encuentran los precios en general? Está barato, conveniente, todo lo que es mercadería, sí. cosas de económico. comida, económico. económico, sí. ¿Compran mercadería? Combustible. Eh, combustible. Ya está carísimo. Un tercio estamos sacando la sí. cuenta, ¿no? Sí, sí. Sí, un techo allá es carísimo llenar el estanque, acá con un poquito se llena. ¿Y hasta cuándo se quedan? Eh, mañana... Quedan ah, <ríe> hasta... hasta que nos gastemos la plata, dicen por ahí. Claro. Claro, hasta que hagamos tira toda la plata. Está, sí. bien, está muy bien, como debe ser. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Chicos, no, es, sí. no sé si me escuchan ahí. Perfecto, si nosotros. Estamos ahí. Porque está es, eh, tremendo, chicos, lo que está pasando acá en, en Upayata. Bueno, este como el último punto en donde viene sí. la gente a cargar combustible. Estuve el otro día, también me tocó estar en el mayorista, que está ya a un nivel de de ventas eh, jamás en su historia ha visto. ¿Cambió la franquicia? Eh, y ¿Cómo se va modificando también la vida de la gente? Y sí, sí. Cambió la franquicia desde hoy, sí. eh, alguna limitación que puso el, el gobierno, digamos, la, sobre todo migraciones del lado chileno, en vez de ser 300 dólares son 150 dólares, algunos hemos estado hablando que alguna gente que no saben, de todas maneras les preguntaba también, 150 dólares eh, igual es súper conveniente, claro, dicen claro. claro, está tan barato para ellos que, que no les representa tampoco eh, un perjuicio esta esta medida. Vamos a ver si podemos seguir hablando con, con amigos acá, a ver por acá. Este señor se quiere... Buen ir. día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿de dónde vienen? ¿De viña ¿A dónde van? Venimos de Viña, vamos a Hoy Cruz. ¡Ay, qué lindo! ¿Están llegando entonces? Venimos llegando recién hace un ratito, sí. sí. Y acá cargar full eh, tanque, ¿no? Vamos a llenar el tanque, sí, porque nos quedamos sin nada. Ya se quedaron sin nada. Sí. Bueno, imagino lo que está pasando, los precios y eso, ¿cómo, cómo lo ve? Bueno, no, para nosotros en este momento es conveniente venir a comprar y a buscar algunas cosas que allá están un poco más caras, así que... Claro en realidad estamos tratando de aprovechar y de alguna forma también apoyamos un poco también la balanza económica sí. de ustedes, así que... ¿Cómo, ¿Cómo se ve a la Argentina desde allá? ¿Qué es lo que ustedes piensan o charlan entre ustedes de lo que está pasando en nuestro país? Y en este momento, claro, nosotros sabemos que ustedes están viviendo una situación bastante compleja, que nuestro digamos que nuestra, eh, nuestro lado económico les favorece, así que de alguna manera la gente se aprovecha de eso, yo creo, de la buena forma por decirlo, ¿no? Sí. Estamos tratando de de venir a buscar lo que nos falta, eh, no estamos tampoco llevándonos, no sé, grandes cantidades de dinero, pero sí nos llevamos eh, cosas de la canasta familiar. El chileno viene a buscar más que nada cosas de la canasta. ¿Pero porque allá sí. es muy caro? Bastante, la vida es bastante cara, o sea, te hago una comparación, un litro de aceite está tres veces más caro claro. en Chile. Sí. El arroz, el café, el azúcar, es, no sé, es bastante eh, tonto decirlo, pero en realidad venimos... Por la canasta familiar, sí. es por lo que venimos. Y aprovechan y hace un ratito de turismo, bodegas, un vinito, algo se toma. Sí, ah. además que me voy a llamar un malvego un Mistela me llevo seguro. <risa> Qué rico, bueno, sí. muchas gracias. Igual un gusto, chao. Bueno, y así todo chicos, ¿eh? vamos a ver si seguimos hablando con gente que vaya ingresando, porque una cuestión de seguridad no podemos estar en la zona de la, de, de la carga. Eh, pero bueno, así es un poco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bienvenido o, o le digo bienvenido, viene o se va? Me voy volviendo. Se va volviendo. Sí, ¿Y, muy con, bueno. ¿Y con qué sensación se vuelve? Espectacular, vayan a San Juan. Ay, no, y a y, Mendoza, ¿cómo y, San Juan? No, ¿cómo se llama? El lugar? San Juan y Mendoza. Y Chihuahua Galasto. Y Espectacular, para todos los mendocinos, porque nadie lo conoce. Yo no. he venido a Mendoza todos los años. Sí. Y, y ya... hay unas formaciones rocosas, de dinosaurios, eh, facilizados. sí. Es un parque nacional, que yo no lo conocía ni de nombre, y es buenísimo, pero espectacular. Bueno, me encanta este dato, es cierto, por ahí los mendocinos, ¿viste? Nos falta conocer más no, nuestro. Lugar yo vengo de... todos los años. Ah. He ido hasta Jujuy sí. el año pasado, a La Rioja, qué sé yo, a Catamarca, muy sí. lindo. Porque Mendoza ya lo conozco entero. Ya... Pero Mendoza no hay como Mendoza. Precioso, precioso. Es hermoso. Sí. Y claro, y ahora con los precios también imagino que es, es muy... Pero no, pero yo vine... Bueno, los precios también estaban baratos, sí. pero vengo cuando es caro también he venido, sí. siempre, Ay, siempre. ¿Son las compras o no tanto? Hay sí, mucha gente se que comp... se va con el auto lleno. Es lleno, ¿no? ¿no? ¿Cómo se va? No, me... pasé a comprar. Sí. Paso los toros, que me gusta. Ah, muy bien. Ahí está. Vino, vino Malbec. muy ¿Aceite? Bueno. Eh, aceite está eh, un tercio. Rato. Sí sé, pero es que yo tomo aceite de oliva y ahí no, no era ah, casi lo mismo. No tanto, ahí no hay tanto. Eh, papel higiénico, servilletas de papel, todas esas cosas están llevando. Sí, un sí. poco, pero no mucho. No, autos van re... Cuando entré al supermercado no lo podía creer. No lo o sea, creer. iban así repletos y dije están locos esto Está bien, hay que comprar unas cosas. <risa> ¿comprar? Pareció ¿Cómo? un supermercado ¿Un Chile chileno. es caro o no. El problema no, el problema es que Chile está gobernado por los empresarios y esos al salmón le ponen hormonas. A los pollos, a los pavos, aquí es más natural, todo más... Claro. más rico, más sabroso. Eh, y está en buen precio, y el clima bueno en Santiago está horrible, el, el smog, no se puede respirar. Y acá, vio este sol? vio lo que se es primavera. La... Una... Este es hermoso. Y donde uno vaya, en Mendoza, en, en La Rioja... En Cuyo, todo está en todos lados, uno va a, a Rosario sí. o a Córdoba, al aire exquisito, en todos lados, muy sí. bueno. Bueno, me alegro mucho que lo hayan pasado bien. Estupendo, y voy a volver porque sí. me encanta... Sí. Bueno, yo viví en Argentina muchos años cuando ah, era pibe. Okay. Ah, qué lindo. Entonces, por eso vengo es Como su casa. La. Tengo mi profesora que vengo a ver, a primos, una abuela acá, ah, de todo. Me encanta, bueno, gracias, qué divino. Sí, Porque le gusta no, Mendoza, que esté en vivo. Sí, sí, sí. Se ah, va enamorado de en nuestro país. Pero verí no, no, para cruzar a los... Ah, ¿qué demora? Eh, acá miren, no, pero no está mal. Acá chicos me pregunta una persona, ¿usted es de acá de Mendoza? No, no, no, no, no de, ¿De Trerío, ¿Dónde De Entre Ríos. De Entre Ríos. Entre Ríos. Eh, bueno, eh, algunas personas que ya van bajando, me preguntaba aquí en nuestro amigo Entre Ríos, ¿no? ¿Qué demora ahí en el, en el túnel, en el paso Los Libertadores? Sí. Eh, a esta hora dicen que hay cola, hay una larga fila. Eh, no te podría decir el tiempo, pero hay mucha gente que ya va regresando, lo que fue este fin de semana. No sé si has visto el, el boom que hay de compras. No, no, no. Nosotros estamos recién estamos llegando y no. queríamos conocer los caracoles. Y... Ay, son hermosos. Eh, bueno, pero. Esperen lo que haga que esperar porque está hermoso. Está hermoso. Ojalá la pasen lindo. Gracias, hasta luego. Eh, vamos a. Vamos a seguir hablando con la gente, chicos. Sí, ustedes decían que parecía un supermercado chileno, el mayorista en donde estuvimos el otro día. Y efectivamente es así. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, eh, aquí eh, vecino del país Chile. De Chile, claro. Llegan, se van. Venimos llegando. llegando. Sí, venimos allá a Mendoza y queremos venir a pasear. Sí. Y a comprar, van a aprovechar. No, venimos más a pasear solamente a conocer. Sí. Se aprovecharon. ¿Cuántos días se quedan? Una semana. Una semana. Sí. ¿Y qué tienen ah. ganas de hacer en Mendoza? ¿Qué les dijeron que no pueden dejar de hacer? Visitar la terma. las termas. Las termas, ir a comer carnecita. ¿Un vinito? Un vinito. Sí. La montaña. Es que ahí vamos a ir, por donde... ¿Qué nos recomiendan? Bueno, ¿sabe usted, imagino que algún vecino, algún familiar le habrá contado de lo conveniente que está a comprar un tercio aproximadamente de lo que se gasta en Chile, lo que se gasta acá en promedio? Desde combustible hasta alimentos. Exactamente, sí, conviene mucho comprar lo que es alimento, todos los útiles de aseo claro. Bueno, por ahí aprovecha y tiene espacio, papá Exactamente Bueno, muchas gracias, ¿eh? que la pasen muy bien Chicos, eh, están sí. por ahí, yo creo que están por acá ahí, estamos. no los escucho, por eso yo... Sé, me, me... ¿Están, ahí? están ahí Sí, sí, te seguimos Bueno, genial, atentamente. ustedes me dicen, yo sigo acá Cuando vos quieras, Juli A, a ver, acá, acá me claro llama el panorama, la gente eh. Mucha gente llegando, además. Uno pensaría que se vuelven el fin, de, pero no, vienen y aprovechan a quedarse toda la semana. Un programa de turismo integral. Compras, buena comida, buen alojamiento y paseos también, por supuesto, por Mendoza, Cuyo, en fin. Y claro, eh, que ustedes, imagínense, también hablábamos con, con algunos extranjeros que nos decían, eh, eh, porque estuve también en Guareguaychú, me tocó estar también eh, en aquel lugar en donde los uruguayos son los que están haciendo lo mismo, no está pasando exactamente lo mismo, y lo que ellos me decían es, nosotros podemos venir a, a Argentina e incluso hacer un turismo que, que, que es excluyente para nosotros en nuestro país, un turismo de eh, más de lujo si se quiere, o hospedarse en un hotel cinco estrellas, para ellos, para los extranjeros, extranjeros hacer eso en nuestro país la verdad es que no no les mueve digamos la aguja ni el presupuesto a ver esta señora me está llamando cómo le va da. qué elegante antes soledad. que nada soledad. cómo le va de dónde es muy bien de santiago de santiago soledad eh, estás en esta camioneta sí, mi amor. y cómo te vas lleno lleno ah, quiero ver puedo ver vamos a ver chicos ¿les parece me encanta Traigo como tres camionetas más atrás. Ay, quien pudiera. ¿Cuántos días se estuvieron? Tres días nomás. Tres días. Sí. A, a ver, ¿qué podemos revisarte un poco? Así que para quieres? ver. Ay, mira, licuos, Vinito. A, a ver. Mercadería adelante está toda la mercadería atrás. Sí. Los... ¿Qué hay algo que te pueda? Perdón, yo soy una atrevida. Estás? A ver que acá mamá. hay. Vamos a ver, chicos. A ver, claro, hay de to... Ay, acá... todo. Ay, acá. Mira, esto, esto me gustó. ¿Qué lleva, a ver? Bien. Para el calorcito para de ahora. Claro. Yo ¿Te acompaño un, a otra? ¿Vos me acompañás? Bueno, está bien. Una birrita, chicos. Varias bebidas. Una chico. birrita. Bueno, acá veo que tenés cafecito para nuestra maquinita que tenemos también para el cafecito. Ah, las cápsulas. Sí, las cápsulas. Muy conveniente. Muy convenientes. Esto cuánto sí. más sale en Chile, Promedio. Mucho más caro. Mucho, mucho más caro. El doble, el, doble el, triple? el triple, cinco veces, chicos, me dicen. Cinco veces más las cápsulas. Mirá, Ahí hay algo coñac. Un vino, vino, coñac, aperitivo. Qué rico, un, no puedo, un vermut. ¿No? ¿Tampoco? no pueden pasar más. No, no pueden ¿Qué limitaciones pasar. tienen con el con el alcohol? Dos por cada uno, dos por cada persona. Dos botellas de alcohol por persona. Sí, sí. Ok. Eh, ¿Saben que hay una nueva restricción? O sea, en cuanto a la franquicia de 300 dólares por, por persona. Sí, no, no sé. ¿Sí? Eh, desde hoy 150. cincuenta. Oh. <risa> las caras, las caras sí. ¿Cuántas, cuánto, cuánta gente vinieron? O sea, ¿ustedes cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, vienen muchos más atrás ah, un más, sí. ¿Y se vinieron con amigos, todo? netas amigos, familia, familia exclusivamente a comprar? A comprar, a pasear y sí. a conocer por primera vez también algunas partes ¿Y se van contentos? ¿Cómo Justamente los tratan muy bien, muy, muy bien. bien, muy amables ¿Cómo sí. encontraron Mendoza? Regio bonito, Lindo. sí, sí Sí, las termas fuimos también. A las termas, sí. le gustó. Estuvimos todo el día en las termas. Muy bien, bueno. Bueno, me alegro que se vaya así como... Sí. ¿Cuándo vuelve? Con todo esto tiene para un Yo rato. quiero volver un ratito? No, no me iba a demorar mucho un volver Bueno, me... eso estábamos conversando. Está muy no bien. Volver? Vuelvan pronto. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias. gracias. Bueno, chicos, la gente que es hermosa bueno, también, bueno. ¿no? Porque quien pudiera hacer turismo, <risa> comprar algunas cositas. este Así que bueno, nada, este es el panorama acá. Estamos desde muy temprano y la verdad que es, es un factor común. La buena predisposición de la gente, se van contentos, ¿no? Eso es obvio. Eh, mucha gente que se viene a estoquear. Si bien sí. aquí hoy vimos quizás más eh, personas que vienen a pasear. Eh, en todo el relevamiento que hemos hecho este fin de semana, la mayoría viene a comprar mercadería para tres cuatro meses. Imagínense ustedes gastándose, como decimos, un tercio de lo que les sale en Chile. Eh, un país que tampoco es que, que esté, digamos, eh, eh, eh, tirando manteca al techo, como se dice, eh, en donde una clase media se ha visto muy golpeada también, a pesar de que los números de inflación son de un dígito y es otra la realidad. La clase media también mm. es una clase media remadora, sí. en donde acceder a algunos productos también les resulta de lujo y cruzar a Mendoza es lo más conveniente que encuentran. Así que, yo creo que todo esto que Estamos viendo, eh, hay cierta incertidumbre, no sé ustedes qué sí. si les parece, pero cuando preguntamos a los comerciantes cómo se estoquean, están un poco perdidos, porque dicen, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, no sabemos cuánto tiempo más, eh, y bueno, esto ha generado cierta incertidumbre. Algunas quejas por los precios, no tanto como, como pensábamos que íbamos a encontrar en un pueblo de 6.000 habitantes aquí en, en Uspallata, sí. en donde bueno puede pasar... Que el hecho de la demanda eh, haga que los precios suban y se genere ot otro número no, de inflación no. acá local. Bueno, no hemos visto tanto tanto sobreprecio. La verdad que está bastante bien, pero bueno, nada, convulsionado. Esto es un lunes y miren ustedes el movimiento que hay acá en Uspallata.